Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de otro eh, sistema, en este caso el sistema endocrino. No es un sistema difícil de entender, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, el sistema endocrino está formado por glándulas. Estas glándulas están distribuidas en toda parte del cuerpo y este, secretan sustancias que son hormonas que van a cumplir un efecto en un lugar distante de la glándula donde se secretó. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta de las glándulas es que uno las puede dividir en endocrinas y exócrinas. Las glándulas endocrinas, todo lo que producen se vuelca hacia la sangre y en cambio las glándulas exócrinas, todo lo que se vuelca va hacia la luz o hacia la piel para que uno lo entienda hacia afuera. En este caso vamos a empezar a hablar de la glándula este, hipófisis. La glándula hipófisis, si uno recuerda la parte ósea, está ubicada particularmente en el centro de la base del cráneo ...en la silla turca... Eh, ...y este, esta silla turca está ubicada en el esfenoides... Eh, ...si uno mira lateralmente a, hacia la silla turca... ...va a ver la disposición de la glándula... ...y la podemos dividir en dos lóbulos... ...un lóbulo anterior que sería la adenohipófisis... ...y un lóbulo posterior que sería la eh, neurohipófisis... ...entre medio de ambos eh, lóbulos va a estar la parte intermedia... ...y la relación más importante que va a tener la glándula hipófisis hacia arriba con el hipotálamo. Acá podemos observar cómo se ven las dos glándulas, las dos, los dos lóbulos de la glándula hipófisis y con su tallo pituitario eh, que comunica a la glándula hipófisis con el hipotálamo hacia arriba. Otra de las glándulas que vamos a hablar es la glándula tiroides. Hay que tener que la en cuenta en la glándula tiroides que se forma en el embrión eh, en el piso de la boca, o sea que el embrión está en esta posición y la glándula lo que hace es descender eh, hasta la parte anterior del cuello, la línea media que va a estar por, de, por encima del atraque y por delante de la laringe. Teniendo en cuenta este, la glándula, si uno anatómicamente la observa va a ver que está formada por dos lóbulos con un este, itmo que termina uniendo estos dos lóbulos y a veces se puede encontrar este, un vestigio de este descenso que se llama la pirámide de Loloat. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la glándula puede eh, tener este, descensos imparciales y pueden quedar restos de glándula en el piso de la boca o en su recorrido. Muy bien. Eh, la glándula tiroides, eh, aparte de tener estos dos lóbulos, hay que tener en cuenta que es una glándula que está muy irrigada, que tiene mucha vascularización. La parte topográfica de la glándula tiroides es importante hacia atrás, porque vamos a encontrar otras dos glándulas superiores y dos inferiores que serían las glándulas paratiroides. Estas glándulas están prácticamente como adheridas a la glándula tiroides y hay que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando se hace la cirugía para sacar la glándula tiroides. Eh, otra de las glándulas que tenemos que hablar son las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales topográficamente están en el retroperitoneo, y están en relación directa con el riñón, ubicadas en el polo superior del riñón. Estas glándulas están separadas del riñón por un tabique que se llama tabique suprarreno renal y esto hace de que lesiones de la glándula no tengan impacto directamente sobre el riñón. La glándula suprarrenal, topográficamente, si uno la cortara, la puede dividir en dos sectores, lo que es la corteza y lo que es la médula. La siguiente glándula que vamos a hablar es el páncreas. En este caso el páncreas es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una función endócrina y una función exócrina. La función endócrina sería la secreción de las hormonas y la función exócrina sería la, la secreción de enzimas que van a servir para la digestión. ¿Dónde ubicamos el páncreas? Es un órgano que está retroperitonealizado, o sea que está pegado hacia la pared posterior. Y si uno observa, va a ver que está rodeada por el duodeno. El duodeno es lo que se llama, le hace lo que sería el marco doenal. Si uno observa el páncreas ¿eh? este, en, en su forma, van a observar que tiene dos conductos. Y estos dos conductos, uno que es el principal, que es el conducto de Wilson, y uno accesorio, que es el conducto de Santorini, se debe fundamentalmente porque biológicamente hay dos esbozos pancreáticos. Estos dos esbozos se pegan y por eso el páncreas termina teniendo dos lóbulos o dos, o dos sectores, si quieren, con dos conductos totalmente diferentes. Por eso a veces uno puede leer páncreas mayor y páncreas menor. El conducto principal, que es el conducto de Wilson, hay que tener en cuenta que está desembocando en la segunda porción en el dodeno, que es la porción vertical, en la cara posterior interna, desembocando junto con el conducto colédoco este, en lo que sería la carúncula mayor, de la segunda porción del duodeno. Y el conducto de Santorini, que es el accesorio, estaría en la carúncula menor. Por último, eh, nos quedaría hablar de las glándulas gonadales, eh, que en este caso serían los testículos para el hombre y los ovarios para las mujeres. Hay que tener en cuenta que los testículos están ubicados en la bolsa escrotal, que tienen su origen embriológico a nivel de los riñones por eso uno describe esto como aparato urogenital el descenso de los testículos ¿eh? que recorre la pared abdominal termina formándose y ubicándose en lo que sería la bolsa escrotal los testículos se encargan de producir la testosterona y este, ese sería la hormona gonadal masculina y desde los testículos tiene todo su recorrido por el conducto deferente hasta llegar a lo que serían las vesículas seminales y la próstata con su parte final, la uretra. En el caso de las mujeres, el, el, el órgano productor hormonal serían los ovarios, como mencionamos, y los ovarios están ubicados en la pelvis. Estos ovarios no están sueltos, sino que están unidos al útero por medio de ligamentos, el ligamento útero-ovárico y el ligamento tubo-ovárico. Esto le da al ovario una posibilidad de movilidad justamente para qué? Para que su folículo cuando se forma caiga directamente adentro de la trompa. Las hormonas que producen los ovarios serían los estrógenos y la progesterona.